Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo le han pasado? ¿Se ¿Sí han disfrutado esta semanita? Yo sí, yo sí. El día de hoy es especial muchachos, porque es que hoy vamos a tener la primera batalla Bakugan el Planet de este canal. Así es, ¿sí, señores. Es una batalla que hicimos con unos amigos de unas juntadas. Eh, La grabamos hace un tiempecito, dije bueno voy a subirla, me parece que es apropiado Y he visto que mucha gente me ha comentado, queremos batallas Battle Planet por favor Dije bueno sí ya es hora, ya es hora de que hayan batallas Battle Planet Esta batalla se da entre dos equipos, un equipo Mono Aquos que está compuesto por Pegatrix, Dragonoid y Mansor Y un equipo Heios que está compuesto por Nilius Hyderus y eh, Holcore. Quiero agradecer antes de todo a Alejandro Y a Kevin que fueron las dos personas Que estuvieron jugando y a las que pude grabar Mientras jugaban, muchas gracias chicos La verdad les quedó genial, este video también es como De ustedes, no les pertenece, y pues nada chicos Sin más, espero que les guste mucho este video Recuerden seguirme en Facebook, Instagram, Twitter, en todas partes Dejaré los links aquí abajo en la descripción También vayan a Drography, un canal muy genial de animaciones Y pues nada, empecemos la batalla Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video a Tu Bakuganes Y hoy, hoy es un día especial Porque es que hoy vamos a tener La primera batalla Bakugan Battle Planet En el canal, así es, sí señores Ya hemos tenido batallas antes, pero no de Battle Planet Y hoy voy a estar narrando esta Que tenemos entre un equipo Heios, totalmente Heios, y un equipo Aquos, totalmente Aquos Para diferenciarlos, vamos a Ponerlos como el equipo Nilius Heios Y el equipo Dragonoid Aquos Porque pues son como dos Bakuganes Bastante importantes y reconocidos dentro de los Dos equipos eh, Esta batalla fue hecha en una juntada que tuve hace unos días Donde pues eh, jugaron dos de las personas que estuvieron ahí Y pues donde la batalla salió bastante interesante Así que empecemos Lanzan Bakugan y surge solamente Dragonoid Dragonoid tiene 3 de daño Pero el core en el que cayó le suma 3 de daño Es decir que serían 6 de daño El equipo Gellos. Va a tratar de bloquear, no, no puede bloquear y el bloqueo sale hasta el final Así que recibe los 6 puntos de daño, un golpe bastante fuerte la verdad Esperemos que se logre reponer de eso porque la verdad está, pues bueno, fue un golpe fuerte 6 de daño no es fácil de recuperar, pero bueno, sigamos con esto Pensé que podía bloquear, pero nada Bien, yo sé que la batalla está emocionante, pero es que esto no puede pasar desapercibido Y es que vengo a recomendarles uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida y miren que no soy mucho de videojuegos El juego se llama Knife Dash. Es un juego muy sencillo para celular Aquí en abajo en la descripción te dejaré un link para que vayas directamente y te lo descargues y lo juegues Y además te ganes 300 gemas de mi parte El juego consiste en que tú tienes que enterrar todos los cuchillos que te da el juego en esta zona es muy activo. Además de esto, el juego también te recompensa con gemas. Más o menos como el dinero en este juego. Con 300 gemas puedes empezar a desbloquear cuchillos. Si usas este código que te dejo aquí en pantalla y que también te dejaré en la descripción, vas a poder conseguir 300 gemas de mi parte y pa, toma. ¿Cómo lo haces? Bueno, es muy sencillo. Entras a esta pestaña, oprimes ahí y ahí pones mi código. Y ahí puedes ya pues, desbloquear tus 300 gemas y, y pues ya. Así que pues bueno, vayan, jueguenlo, es genial. Disfrútenlo, ganen su cuchillo de mi parte y pues nada, pues... Sigamos con el video. Draw Face y vuelven a robar los dos jugadores. Vamos a ver qué escogen. La verdad es que el equipo Aquos tiene una particularidad y es que no hace tanto daño como el equipo Helios, es decir, el equipo Aquos eh, los niveles de daño que da cada Bakugan son muy cortos Son de 2, 1 por Bakugan Lo que hace que sea un poco débil en ese sentido Y tenemos batalla Los dos Bakuganes caen en los core Y, y bueno, empezamos Y surge Pegatrix Aquos el, que, el cual tiene 1000 de base Más 5 de daño Contra Holcore, Que Holcore desgraciadamente, creo que tiene 450 Tenía 450 en ese momento Y el equipo Heyos, claramente, ante 1000 de base Bueno, es bastante complicado superar eso Así que decide mejor no más y recibo el daño, son 5 de daño vamos a ver 1, 2, no puede bloquear, 3 Reenergizan las dos partes y energizan, los dos jugadores lanzan y surge Fangsor, Fangsor Aquos Fangsor tiene un nivel de daño, literalmente solo un daño, así que pues bueno, se va Eso es bueno porque digamos en este caso le quitó una carta flip a, a este jugador Una carta flip que digamos ante un team attack, haya algo más, hubiera sido mucho más útil Pero pues se lo quitó así sencillo por ser solo un ataque Bueno, team attack de 12, 1, 2, 3 y la bloquea, bloquea el team attack de 12 Bueno el equipo Geios puede respirar una vez más. Se han salvado, se han salvado. Los dos jugadores van a restablecer las cosas como estaban. El jugador Aquos pues, va a volver toda a la normalidad. Chicos, díganme qué les parece este tipo de videos aquí en el canal. ¿Les gustan estas batallas narradas? Déjenmelo en los comentarios. Los dos jugadores roban carta. Vamos a ver qué escogen, porque ahora mismo están muy desiguales. Es decir, el, jugador, el equipo ellos ha perdido muchas cartas, mientras que el equipo Aquos no ha perdido ni una sola carta. Aparte de las de Energizar, obviamente. El equipo ellos energiza, los dos jugadores se preparan para lanzar y nadie cae. Bueno, respiramos, respiramos, otra vez. Y una batalla entre, entre Nilius y entre Dragonoid. Muy bien esta va a ser una batalla de dioses apoteósica la batalla Dragonoid tiene 800 de base mientras que Nilius tiene 450 de base El jugador Heyos paga dos energías y añade un core a su Bakugan Y añade uno que suma 650 por lo tanto queda con 1100 poder G Vamos a ver qué hace Dragonoid paga una carta gratis por cierto y le suma 100 Queda con 900 poder B y el jugador paga otra carta y esta le suma para tener un total de 1300 poder B. Ahora el jugador paga otra y le suma 300. Están empatados. Ahora, ¿qué va a pasar? Van a sacar la primera carta del deck. El que tenga mayor energía, gana. Hay que tener en cuenta que el Aquos es un equipo muy barato. Y oh por Dios, ha ganado el equipo Aquos. Con su carta más fuerte, curiosamente O sea, su carta más cara Que es una carta de 5 de energía Se imaginarán lo barato que es este equipo Y bueno, es una coincidencia Que preciso y justo haya sacado esta carta el jugador contrario recibe 3 de nivel de daño. Y surge Hulkor. Solamente Hulkor. Y con esto, Hulkor tiene un total de 4 de daño. Pero acaban de. Wow, pero acaba de sumar otra carta que suma 5 de nivel de daño. Es decir, que serían 9 de daño. Pero, oh por Dios, acaban de bloquearla. Es decir, solamente recibe 2 de daño. Y el ataque de Hulkor, bueno, como que se vio bastante debilitado. Los dos jugadores roban. Los dos jugadores se preparan para lanzar y. Y gana Pegatrix. Y es el único que... Oh, esperen. Bueno, técnicamente, técnicamente, bueno, el jugador Aquos lo vale, lo cuenta. Entonces, se puede. Y es Nilius contra Pegatrix. Nilius tiene 900 de base y 5 de daño. Y Pegatrix tiene 500 de base. Vamos a ver qué hace nuestra, nuestra gente. Ahora el jugador Heios acaba de usar un héroe, El cual dice que cada vez que abre un Bakugan roba una carta usa ahora hace un ataque con 5 de daño Pero es detenido con una carta flip y solamente queda en 3 de daño Por lo tanto pues se vuelve a haber obstruido este ataque Una curiosidad con este equipo Aquos Es que el equipo Aquos tiene 12 cartas de bloqueo O sea 12 flip Lo cual hace que pues sea un poco complicado hacer un ataque completo Bien el jugador usa una carta Y esta carta le permite robar una carta Lanzan y tenemos una batalla Bakugan y esta vez es de Pegatrix contra Hydrus. Pegatrix. Tiene 600 de base y Hydrus tiene 450. Pero el jugador usa una carta y esta le suma 600 poder B. Por lo, cuan, por lo tanto queda con 1050. Pero el jugador Aquos acaba de usar una carta que le suma otros 600. Por lo, queda, por lo tanto queda con 1200 poder B. Pero el jugador Heios va a hacer algo. El jugador Heios añade otra carta que le suma otros 700 poder B. Quedando con 1750. Pero el jugador Aquos no se detiene. Lanza otra carta que le suma 1000 poder B. Y esto es definitivo. Ahora sí que sí. Por Dios estamos escalando esto Lo estamos escalando Y el jugador Aquos se queda con este enfrentamiento Acaba de detener no solamente un gran ataque Sino además acaba de tener un team attack Y Pegatrix hace 4 de daño 4 de daño que recibe totalmente el equipo Geios. Porque no puede devolver nada Los dos jugadores roban y tenemos y se abre solamente Hydorus. No es posible después de detener este Team Attack por un descuido de un lanzamiento. Le vuelven a hacer un Team Attack a un, al equipo Aquos. Hydorus hace 6 de daño para el equipo Aquos. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 6 de nivel de daño y el equipo Aquos acaba de recibir mucho daño Esperemos que en el Team Attack no le vaya tan mal Porque sumando todo, el Team Attack es un total de 15 de nivel de daño 15 cartas, por Dios 1 ¡Y puede bloquear la carta! ¡Puede bloquear la carta! Paga una energía y ese Team Attack de 15 se destruye Y el equipo Aquos puede seguir caminando y respirando un día más Como les decía el equipo Aquos se caracteriza por tener mucho bloqueo Lanzan los dos jugadores y nadie cae Lanzan de nuevo y cae Nilius Está fallando últimamente mucho el equipo Aquos No entiendo por qué no abre bien pero esto le puede costar la victoria Nilius hace dos daños los cuales está dispuesto a pagar el jugador Aquos los dos jugadores se preparan, lanzan y solamente cae Hulkor. Por Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cada vez se queda con menos cartas el equipo Aquos. Y hay que tener en cuenta que el equipo Heyos ya no tiene más cartas en el deck. Si el equipo Heyos le hacen tan solo un nivel de daño, es acabado para siempre. Así que hay que tener mucho cuidado. El equipo Heio se evoluciona a Hulkor, a Tyrant Hulkor, Y con esto, no solamente le suma los 3, 2, 2, 3 de daño que suma Hulkor, sino que le suma 5, 1 de nivel de daño. Y oh por Dios, lo logra bloquear con una carta flip. Muy bien, y el equipo Aquos logra respirar una vez más y tiene vida un día más. Pero hay que tener cuidado porque se está descuidando. Vamos a ver qué ocurre a continuación. El equipo Acos energiza. El equipo Heios no hace nada porque pues ya no tiene tantas cartas Hay que tener en cuenta que estamos en la recta final Por lo tanto los dos tienen como mínimo 7 de energía Lo cual hace que todo sea posible ahora Los dos lanzan y solamente surge, no puede ser Solamente surge Hyderus Esto acaba de acabar con el equipo Aquos. El jugador Aquos ve sus cartas a ver si hay algún flip que le quede y empieza a contar. Hyderus le quita 6 de daño. 2, 3, 4. Y no es posible. Acaba de acabarse. El equipo Aquos acaba de morir aquí. Los dos jugadores se dan la mano y tenemos un ganador que es el equipo Helios. Curiosamente no lo pensé así, no pensé que fuera a terminar de esta forma, pero oh por Dios acaba de acabar así el enfrentamiento. Al comienzo pensamos que el equipo Aquos sería el vencedor, pero en el último momento el equipo Aquos empezó a fallar los lanzamientos y mira cómo terminó. Ahora pues hombre, el equipo Helios es el ganador. Consejo, practiquen sus lanzamientos para que no les pasen estas cosas Chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video Es algo distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer Esto pues lo hicimos en una juntada que hicimos hace un tiempo Digamos, los últimos videos han sido allá Si les gustó, por favor, denle like, apóyenlo. Si les gustó, pues nada, háganmelo saber con un buen like Y pues en los comentarios díganme, oye, me encantó esta batalla Entonces pues yo así lo sabré Chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse Y nos vemos en otro video Adiós Outro